Ay, no, mi hermano, A ver a tu mamá. Ay, a sí, la que la negra que Beatriz, <ríe> ¿y estas cosas aquí quiénes son? No, esa es gente... Gente Lavando la, la la, la la en la cañada, en cañada, negra, negra, cañada, en cañada negra, negra, negra, Cuando no había el el el sobre Pero escuela, Pero, pero esto negra, era al lado de allá, cuando No existía antes se iban a lavar allá. Y el primer, el primer ¿Cuántos, pozo a, de agua? cuántos años fue fotógrafo mi papá? en el 2000, años? en el 2070. ¿Y cuántos y... años es eso? Todavía, no pero cuántos 25? años? ¿Qué no San Pablo VI. Pablo VI. ¿Y este quién es? No. Mi papá usted sabe bueno. que el primero que iba llevando la ollita con el agua. Sí, sí. No se quedó nada prendida. Y y esta multito aquí qué? Es que a mi papá todos los años en diciembre se les daba la Navidad. Entonces, Ahí romano, se de la sabe la Navidad? Pues mi hija, yo, sí si son de mi casa. Sí. De la De la ciudad no ¿Sí? de la, de sí, la, de, de la cantina. Ah, sí, vea, la De la calle. De, de la calle. Total, Marco y Mimi. Que tenían que ir a lavar. ¿Qué? Sí. Beatriz, no, no, ¿cuáles no, son no, sus nombres y apellidos? El mío. <laughs> Beatriz Elena Gallego Gómez. ¿Usted es la hija del señor en el cual estamos haciendo la exposición? Sí. ¿Usted es la mayor o de cuántos miembros no. de su familia? Yo soy la niña de todos, de hombres y mujeres. ¿Cuántos miembros tuvo su familia? Ocho. ¿Ya sabe más o menos cuántos años tuvo su papá como fotógrafo? No. Toda una vida es cuántos años. No, pues, ¿Cuántos años vivió? Mi papá vivió 78 años. ¿Aquí en el Popular cuántos años? 54 años o sea que por los 50 añitos fue fotógrafo aquí en el barrio y que, que le rememora a usted en este momento esta, esta exposición que está haciendo a nombre de Ay, no, el esfuerzo que le hacía para tomar las fotos y que a él no le importaba que, que pues a él no le importaba de que, no le, que le pagaran o no le pagaran él quería tomar sus recuerdos ¿Él lo hacía como actividad para comercial o una actividad personal? No, él era comercial porque era el único fotógrafo que existía en ese tiempo por aquí en el barrio. Pero ya después lo hacía porque le gustaba. Y 50 añitos más o menos. Levantó a los ocho hijos a punta de fotografía. Sí, de esos ocho hijos no vemos sino cinco. Me parece poquito, cinco hijos. Ay, sí, Todos viven aquí en el barrio todavía. No, hay uno que vive en Chigorodó. Muy bien. ¿Qué sentimiento le trae a usted esta exposición? Ay, no, que no está mi papá como para que lo disfrutara de Pero, ver el homenaje que le están haciendo, de que sus fotos sí valieron la pena. Muy bien, eso es lo que queremos compartir. Sí, qué Hoy cosa. es 16 de octubre del 2013, en la semana de la convivencia, en la exposición fotográfica de la persona padre, de, fotógrafo del barrio, de Beatriz Gómez. Muchas gracias Beatriz. Vemos en la exposición, como eran y siguen siendo de alguna manera, las grandes altas del Barrio Popular 1, las casitas, muy humildes. Este es un carro Dodge, hace más de 60 años yo creo.